El niño que se llevó el duende Hace muchos años, como de costumbre Doña Juana acudió con su hijo y su canasto de ropa sucia A lavar al río Acatlán en Veracruz Su hijo Rafita tenía apenas cinco años Mientras su madre lavaba El niño comenzó a jugar en la orilla del río Pero nada lo entretenía cuando de pronto escuchó la voz de otro niño que le hablaba. Vente Rafita, vamos a jugar. Conozco un lugar bonito donde no te aburrirás. Sé que te va a gustar. Rafita aceptó, y comenzaron a jugar a esconderse entre los árboles y las rocas. Doña Juana no notó que su hijo poco a poco se alejaba, y en un abrir y cerrar de ojos, Rafita desapareció. Doña Juana, al no ver a su hijo, comenzó a buscarlo. ¡Rafa! ¡Rafita! ¡Hijo, dónde te metiste! Exclamaba la pobre madre, angustiada. Lo buscaron sin éxito. Algunos pensaron que se había ahogado en el río, otros que algún malvado hombre lo había robado. Buscaron hasta por debajo de las piedras y el pobre niño jamás apareció. Doña Juana cada noche lloraba la desaparición de Rafita. Pasaron casi 20 años. Una noche tocaron puerta. Doña Juana, extrañada, abrió. Perdón, mami, ya regresé. Pero es que ese niño extraño no me dejaba venir. Ella sabe que estaba solo, pero que ya tiene que más tiempo. Mami, tengo mucha hambre. Aquel niño de 5 años era idéntico a su hijo perdido imposible, mi repito tendré que tener 25 años Doña Juana, asustada pensó que era una broma muy cruel y de mal gusto pero el niño le contó un sinfín de cosas, así como de tesoros, joyas riquezas, personas extrañas que viven en el bosque y la pobre Juana no daba crédito de lo que escuchaba y veía Doña Juana ya no tenía dudas su hijo había regresado a casa. Los vecinos le dejaron de hablar, pues decían que Doña Juana pactó con el diablo para que regresara su hijo. Ante tal evento, ella y su esposo tomaron sus pocas pertenencias y se fueron a vivir a otra ciudad. Y claro, por temor a que pudiera el niño extraño regresar por Ráfita. Al día de hoy se han extraviado en esa zona cerca de 39 niños, pero no han regresado. No corrieron con la misma suerte que Rafita. El niño que se llevó el duende.